¿Qué pasa y estamos de vuelta con ion os voy a traer las guías de digamos de leveo o de quest de campaña completas de ion como ya sabéis y como hice con eh, con la versión americana os traje toda la quest de campaña grabadas ahora en ion 6.0 eh, la quest de campaña se han simplificado un poquito más pero aún así, siempre hay alguna que otra que se complica. A pesar de grabarlo en GameForge, ¿vale? eh, os va a servir igualmente tanto para servidores privados como para eh, la versión Ion América. Luego tendré un vídeo donde os explicaré el porqué de esto, el por qué os lo grabo en GameForge y no me estoy esperando a la versión americana. Lo veréis, os va a servir igualmente. Y explico, habrá momentos que grabe un vídeo de media hora donde le ve de tal level a tal level como en este caso que voy a grabar del 1 al 10 y habrá momentos que la quest sea, digamos, mmm, más complicada y en el vídeo simplemente os grabe la quest, ¿vale? Siempre intentaré hacer vídeo lo más corto posible para que veáis la quest que estoy buscando en este caso como es fácil le ver del 1 al 10 quitando que algún que otro y yo no sé entere muy bien de cómo se hace la cosa pues, o lo grabaré. Eh, o haré corte, por ejemplo. Ya sabéis que me gusta ese corte en, en Jaramel. Lo mismo, pego un corte para que no chupéis Jaramel entero porque ya estaría harto de ver Jaramel. Ya sabéis que a level 8 se entra en Jaramel para acabar lo que sería el, el comienzo. Eh, voy a grabar tanto a Helios como a Asmodian. Eso nos deja que luego cuando te hay un América jueguen a un América. Pero esto... Voy a crear nada más que las guías y punto. No voy a hacer vida con este personaje. Ya la haremos en un América, ¿vale? Así que empezamos con Arubiele, una futura gunner en Servidor Orgelión de Gameforge. Eh, luego iré a lavarme con Clorox, pero bueno, vamos para allá. Rápidamente, para subir y bueno, que veáis cómo es... Eh, ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Cómo se resuelve todo, ¿vale? Y a la vez, pues podéis ver lo que es un poquito la historia, ¿vale? Recordad que si no sois de Europa, jugar en Ion América Y si no atrae o da miedo que esté en inglés, podéis pues, coger los archivos de Gameforge para jugar en español en el servidor de... de Ion America. Como creo que antes tenido la historia, ¿eh? Porque es lo que importa es la historia, después de todo. raros y el segundo día de la tormenta los... El mundo de Atreya fue creado por el dios Aion como paraíso de abundancia para todas sus criaturas en el centro de este mundo erigió una torre que llenó con la esencia de su sustancia mágica, el éter eh, pageo. las primeras criaturas de Aion los dracanes estaban destinadas a regir sobre todas las demás sin embargo, su dominio se fue convirtiendo en tiranía. Asumieron poderes nuevos y un nombre nuevo, Balaur, bajo el que se rebelarían contra Aion. Los humanos se enfrentaron a los Balaures, pero estos los superaron en número y en potencia. Aion infundió éter en un grupo de personas los doce soberanos empirianos que habrían de ser los líderes de los humanos y una multitud de deivas alados inmortales. Pero la lucha era muy dura. No fue fácil, ni siquiera para estos guerreros. Y por eso la guerra se prolongó durante mil años. Israfel, uno de los soberanos, quiso ofrecer la paz a los líderes dracanes de los balaúres. Muchos se opusieron y hubo encendidos debates en el Consejo. Llegado un momento, Lady Ariel se mostró a favor de la medida y al instante muchos siguieron su ejemplo. Bajaron el campo de Éter que los protegía y una comitiva de los balaures se presentó en la torre. Pero entonces sucedió. Primero cayó Lord Beritra y luego se desató el pánico. ¿Quién había atacado primero? Nadie podría saberlo. El sueño de paz se hizo añicos cuando Lord Fregeon lanzó una bola de fuego sobre la torre de Arian. Sin la protección del campo de Éter, la torre se derrumbó bajo el ataque de los balaures. Lady Ciel y Loris Rafael, conscientes del peligro para los humanos y el mundo en general, reactivaron el campo de Éter. Sacrificaron su vida para evitar la destrucción total de Atreya, pero no llegaron a tiempo para impedir que el mundo se partiera. En dos. Y así comenzó otra guerra que habría de determinar las vidas de Deivas y humanos durante siglos. Por eso, amigo, recordad: hacer la moyna de la guerra. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Esto rapidico, vamos, rapidico. Muy bien, esto me da igual lo que digan, porque no... Es eh, bueno la historia, se habla un poquito, ¿vale? Porque luego veremos el lado de los asmos, a ver qué dicen y demás. rápido. Venga. También así, eh, a la vez que juego en Gameforge, que no recomiendo que jueguen Gameforge, pero aunque aquí estoy haciendo esto... Podremos ver también un poquito el tema de... Bueno, como va... Para, como para todo el tema de Goldpack y demás, ¿vale? Aunque ya lo sabemos, pero bueno. Si acaso... Mostradme de lo que sois capaz. Os examinaré. Atacad al espantapájaro. Y traedme el certificado que está oculto en su interior. Vale, mostradme de lo que sois capaz. Vamos rápidamente, vale. Muy bien, mostradme de lo que sois capaz. Al principio, era un... al principio, al principio es exactamente esto. Les, les, les, esto da la la mucho porque. Y me acuerdo cuál era. Vale. vale. Cogemos, abrimos esto rápidamente. Lo equipamos. Esto va a ser un poquito como enseñaros, bueno, como una especie de. de... cómo navegar de unos días rápidamente. Vale. Habilidad, habilidad, habilidad. Vale. Activa. Vale. Y aquí está. Vale. Ya está. Y me dan las transformaciones que van a venirme bien. Para ahora, el transcurso de los acontecimientos. Vamos. ¿Y esta qué da? Eh... Ah, vale. Esto que si vamos a la tienda de ION y compramos una cosa que es gratis, ¿vale? Nos da todo esto, ¿eh? Os la recomiendo. Esto también está en ION América, ¿vale? No creéis que esto es... Exclusivo de Gameforge. Esto también está en Aion América. Recordad, no os quiero confundir con esto. No... Vale, calla, calla. No de que os lo he Recordad, no significa esto de que voy a jugar en Ion Gameforge. Vale, estas son las guías que yo explicaré en un vídeo que saldrá aquí. Vale, en un blog. Vuestra amiga ya se ha puesto en camino hacia el bosque de Seguidla. Vale, en un grupo, en un blog, eh, un vídeo de lo mío, os explicaré por qué hago esto, ¿vale? Y lo entenderéis. Creo que el bueno: eh, velocidad, defensa física, velocidad, parada. Et. Vamos. Una mierda, pero bueno, por lo menos me dan hasta. Por bueno, me dan estadística. Aumentan el ataque, la velocidad y mierda esta. Esto, como se digo, si hay mu... si no vais nadie y hay mucha gente matando, pues cambié de canal y punto. Lo que hago es que aprovecho y mato. Vale. Yo aprovecho y mato. Como luego os voy a pegar un corte en jaramé o, o, o tal vez os lo pondré en cámara rápida para que el vídeo no, no dure mucho, pues edito, ¿vale? Por lo soporte que, que veáis cómo se le vea de un ¿Va todo bien con vuestros cometidos? Cuando encontréis al guardabosque entenderéis por qué piden ayuda a los Elims. Hasta luego. A ver, vale. Necesitamos la flauta de David. Vale. Para llegar a Damiro. Muy bien tú. Vale, le mandado la de esa. Ok. Has puesto he esto. Eh, aquí está. Eso hay. Perfecto. Si no me veremos si es verdad que se tarda en subir rápidamente al nivel de 80 Aunque yo no voy a jugar tan adiantado ¿no? Tiene pinta de botijo que echa para atrás Estáis bien, espero. Sí, soy es feo. Hay que ir a Peña matando a los como no en un, como es un mañana. Y jodiendo a Quest. Porque si hay algún botijo se si le ha matado los Lobo, pues ya jode. Ya jode todo. Vamos, ya está, vamos, que todo es, esto es fácil. Mata al lobo y venía aquí ahora a hablar con el arbolito para despertarlo. Ahora le damos al cubo de la cuerda y usamos la flauta. Lo lleva a la minu. Hablamos con la menú Damos... Cogemos toda la cual que nos den... Esto aquí, vale Y para ti Vamos a hablar con Dandaminu Vale, y nos equipamos todo lo que nos vayan dando, vale Recordad que ahora la quest de campaña nos dan equipación y nos vienen muy bien Ahora nos piramos Nos piramos ahora. Podríamos, podríamos haber usado de comprar teleport, pero no es la tontería. Aunque creo que no valía la no Vendido aquí nada. No. Tampoco me hace la pena. Ya hemos llegado. Vamos, le damos rápidamente. Vamos. Vamos. Hay que conseguir tres hachas y un fardo de hacha. No sé por qué se traduce así, pero bueno. Recordad, si hay mucha gente aquí matando, cambiar de canal, ¿vale? ¡Oh, macho! Ha durado menos que... Vale, o no. Está fácil, ¿veis? Es muy fácil. Tres hachas, vámonos. ahora hay que subir ahí arriba. Sé que es fácil al menos de, de, de principio porque la cual la han simplificado mucho, pero bueno. Me viene bien un leveo del 1 al 80 por si hay algún deficitado. No. La traducción en la leche, si os dais cuenta. en mi... Juan, voy a ver si quito la opción del click. Vale, lo equipamos todo, ¿eh? Recordad, hay que equiparse todo lo que nos den. Vale, un segundín que voy a quitar una cosilla. Poner click Clean point porque me tiene alto. Control... Mm, mm, mm. Distancia máxima. Vámonos. Aunque no gusten las la transformaciones. Porque sea, hay un personaje muy bonito. Y no gusten las transformaciones. Es bueno ponérselo. Porque ya no hay scroll. Recordad que ya no hay scroll de ataque y demás. Ahora, ahora son con los... Con, lo, con las transformaciones. Las pociones. Que nos damos estadística. Que nos damos estadística. ¿Cómo estamos de esto? Mil. ¿Cuánto valía esto? Dos mil. Vale. Vamos. Hablamos con el señor Hino. Estamos. Vamos a hablar con él. Está ahí, perdón. Abrimos esto. nos equipamos Vamos aquí. Tenemos Todo, todo, todo. Todo y todo lo que no vale lo vendemos, vale. Y vamos para adelante. Vamos para adelante, esto con suerte, pues ya estará ya estará limpio. Que no lo limpiamos nosotros. Es fácil, vale. Ahí, es fácil. Recordar, coger todo lo que os suelten los mapas y venderlo. Es ¿eh? todo. Lo que pilláis, dinero es. Todo. Vale. Bueno, pues Jaramel ya sabéis cómo se hace. Eh, todo el mundo ha hecho Jaramel. Es muy fácil ir a hacer Jaramel. Y las cuevas se hacen según vamos para adelante. Y que os lo pondré a partir de aquí un poquito a cámara rápida. Vale. Y para que lo veáis. ¿Tenéis alguna duda? Recordad que podéis decirme, lo ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? Me lo agradecí y yo respondo. Así que vamos con Jaramel Danzen. Jamerun el sangrador, te caga la pata abajo. En vez de Jamerun el sangriento, eh. Jamerun el sangrador. Ole, bu otro cojones. Los traductores de Gameforge, chapó para vosotros, eh. Chapó. Ole, bu otro cojones. Jamerun el sangrador. En vez de Jamerun el sangriento. Muy bien. Me ha dado una alegría en el al oído. Ah, metemos tengo a Pues bueno, ya hemos hecho esto. Abrimos esto. Lo equipamos. La cuesta que se entregan. Vale, la cuesta no la entregáis aún, ¿eh? Vale, esperaos. A que tengáis nivel 10. Porque vais a llegar al máximo de barra y no vais a poder asignarla, ¿Y qué tontería? Vamos a atacar esto. Halmer se hace en seis en minutos, eh. Recordad que, que hacemos ataque mágico. Recordad que hacemos ataque mágico. Nuestras pistolas son de éter. Vamos. Tocamos, tocamos la flauta. Gracias por explicándonos, Kasix hay que tocarle la flauta al árbol para que nos dé su fruta le tocamos la flauta al árbol y nos da su fruta una lagaña en forma de manzana también ¿La, la mierda la roña se que se queda después de haber dormido toda la noche, el ojo pues eso nos da una lagaña vale, muy bien, muy bonito vámonos damos a Casis. para que vamos a nuestro ya conocido momento de gloria para matar a los balaures y esto en inglés, en inglés. para que veáis como es derroñoso Forge que no ha traducido ni, al, ni no ha traducido ni al, ni al NPCS ¿cuánto tiempo llevarán con el gallón que no han tenido cojones de traducir el NPCS? Es tan fácil como poner que la fuerza de este contigo, amigo de Eva, o yo qué sé. Pero como son así de arrañoso, Dios mío, no se me va a borrar de la cabeza, ¿eh? Hammerun como ha dicho, el, sangrante, el, el sangrador, el que se me mal que, que suena tan mal. En serio, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos, y viniendo. Era mi amigo. El vídeo ya sabe cómo acaba, no hace falta que nos ponga. Que nos parte la crisma. Le damos y ahora cuando elegimos clase, ¿eh? Yo voy a ser tiradora. Recordad, no confundirlo como me pasó a mí en el servidor ruso, eh. Recordad. Ya hemos llegado a nivel 10. Le damos aquí. Le damos. Le damos. Y nos aspiramos. Coño, ¿O no. Nos vamos a Santum. Ahora, una vez aquí. Ya somos tirador. O, lo que, o la clase que hayamos elegido. Lo situamos. Pues bueno, lo situamos por pues, la skin que nos hayan dado. Que como veis, la todas de aquí que le han dado... Bueno, esta que es un DP. Los demás son todos secundarios. Esto va es para el cañón de el ¿vale? Nos lo podemos poner aquí con el cañón. Luego ya os enseñaré un poquito cómo hacer lo del cañón, ¿vale? Luego os enseño cómo hacer, mezclar y cosas del cañón. Ahora sí, ahora podemos hacer esto. Ahora podemos darle al informe. Y al informe. el tutorial le damos también para que nos den el título. Vamos aquí. El perfil. Título. Vale, vale. Y nos quedamos con eso. ¿Que queremos quitarnos el título porque es una fatal? Pues le damos aquí y nos lo quitamos. Pero conservamos eso, ¿vale? Bien, vamos a ir para adelante. Hablamos con la amiga Lea recordad coger la, la quest de campaña ¿eh? la otra quest no vale una mierda la azul la clarita no vale mucho lo que me no merece la pena es hacer, es hacer la de campaña y la quest, amaril, la quest amarilla de campaña y la quest eh, azul oscuras la celeste, la que son así clarita, no merece mucho la pena, dan poca experiencia y suelen ser un poco liosas queremos el de ver rápido, subir rápido de level, el no me lo interesa Vamos con con Yucleas. esto no ha cambiado tampoco. Que salga el oso, que salga el oso, que salga el oso. ¿Es el oso. Que haga la pata abajo. Y me encanta. La reducción es Chapo Vamos Es eh, la leche Gracias Que me Forge, Por este momento Bueno amigos Pues Ya tenemos Nuestro certificado de Eva Vale Ya se habla Con Kai sin él Y nos da Nuestro certificado de Eva Ya sabemos De hecho Ya tenemos listas ¿Vale? De ahí Ir allí a ah, ponernos pues esto Para correr más rápido La más poderosa de Jung Ole, ole, tu cojones, tu, tu cojones hombre Vamos rápidamente A ver, que quería hacer la cueva azul Pues la podía hacer, pero ya os digo Lo que nos interesa es la vea rápidamente Estamos aquí, rápidamente Vamos, hay sin él No vea esto Y acabamos esta cueva. y dejamos ya el De aquí a por hoy, ¿vale? Muy bien Recordad, si soy Gunnar, usamos ataque mágico. Y bueno, pues aquí tenéis. Traemos este y este, este y este. Ya, como caray. Yo, yo creo que si le damos, nos lleva eh, al no, sí. Este hay que ser así o así. Por... En nivel 10. Oye, pues si te parece bien, me vigila. Si no puedes por culo. Vamos con el señor, damos aquí, muy bien. Y con esto y un bicocho nos vamos a Jirón a seguir con el trocho. Le damos a Jirón. Vámonos. Recordad que ya no hay verterón, ni brutón, ni polla, ni nada de eso. Ya eh, de Santun a Jirón. O de Porta, Poeta, a Jirón. Y aquí pues yo no lo dejamos por iguales. ya sabéis que ya a partir de aquí, si veo que las cosas son muy rápidas, pues las haremos por niveles. Por ejemplo, cuerdas de leveo, de campaña o leveling o leveando del nivel 11 al nivel 15, eh, para ti para tan vale. Si sí, voy vale, a deciros que gracias por haber estado ahí, soy Kyle me despido y nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte like. Y recordar ver el vídeo de por qué he tomado esta decisión de grabar las quests o las guías en Gameforge y eso ya la veréis sin más hoy quiero me despido adiós